El tiempo futuro en español. Tiempo futuro. Verbos terminados en ar. Video número 17. Soltar. To loosen. To release. Yo soltaré. Tú soltarás. Él, ella, usted soltará. Nosotros, nosotras soltaremos. Vosotros, vosotras soltaréis. Ellos, ellas, ustedes soltarán. La niña soltará las aves de la jaula. Avergonzar. To shame. Yo avergonzaré. Tú Avergonzarás, él, ella, usted avergonzará, nosotros, nosotras avergonzaremos, vosotros, vosotras avergonzaréis, ellos, ellas, ustedes avergonzarán. Luis, con su mal comportamiento, avergonzará mucho a sus padres. costar to cost Yo costaré tú costarás él ella usted costará nosotros nosotras costaremos vosotros vosotras costaréis ellos ellas ustedes costarán Esas casas costarán mucho dinero Confiar, to trust. Yo confiaré. Tú confiarás. Él, ella, usted confiará. Nosotros, nosotras confiaremos. Vosotros, vosotras confiaréis. Ellos, ellas, ustedes confiarán. Nancy confiará mucho en su perro guía. Variar, to alter, yo variaré, tú variarás, él, ella, usted variará, nosotros, nosotras variaremos, vosotros, vosotras variaréis, ellos, ellas, ustedes variarán. Nosotros nunca variaremos la receta de la abuela. descontinuar to discontinue yo descontinuaré tú descontinuarás él ella usted descontinuará nosotros nosotras descontinuaremos vosotros vosotras descontinuaréis ellos ellas ustedes descontinuarán Mi jefe descontinuará esa blusa de la producción. Evacuar. To evacuate. Yo evacuaré. Tú evacuarás. Él, ella, usted evacuará. Nosotros, nosotras evacuaremos. Vosotros, vosotras evacuaréis. Ellos, ellas, ustedes evacuarán. Todos evacuarán el edificio rápidamente. Apostar, to bet, yo apostaré, tú apostarás, él, ella, usted apostará, nosotros, nosotras apostaremos. Vosotros, vosotras apostaréis. Ellos, ellas, ustedes apostarán. Yo nunca apostaré en las carreras de caballo. Bueno amigos, este es el final de nuestra clase dedicada al tiempo futuro. Hoy estudiamos algunos verbos terminados en AR y este es el video número 17.